Esta presentación está hecha para ayudarte a entender mejor tu mecanismo de defensa natural contra las amenazas para la salud. Entonces, hablemos sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es lo que te protege de las enfermedades. Es nuestra primera línea de defensa contra las enfermedades y su papel es ir tras los invasores que atacan constantemente nuestro organismo. Para protegernos mejor, el sistema inmunológico debe reconocer las amenazas, responder ante ellas y recordarlas si nos atacan de nuevo. Lo que nos interesa es que nuestro sistema inmunológico sea inteligente, fuerte y equilibrado. Así que veamos cómo funciona y ya que es común, usemos como ejemplo el virus de la varicela. El pequeño Juan es un niño feliz, pero alguien en la guardería que tiene el virus de la varicela estornuda. Y en unos pocos días, el pequeño Juan comienza a tener manchas rojas que se convierten en ampollas. Juan contrajo la varicela. El sistema inmunológico de Juan nunca ha visto el virus de la varicela y no sabía qué era lo que lo hacía sentir tan mal. Después de varios días, el sistema inmunológico de Juan identifica el virus de la varicela y comienza a producir defensas para derrotarlo. Pero por varios días, Juan estuvo bastante enfermo. De las ampollas se formaron costras. Las costras luego desaparecieron y Juan se mejoró pero fue una gran batalla. Una vez que el sistema inmunológico reconoce y derrota al enemigo, tiene la habilidad de almacenar la identidad del invasor creando lo que se llama célula de memoria. Esa es la razón por la cual las personas que tuvieron varicela solo la tienen una vez. Una célula de memoria es como un aviso de se busca. La célula de memoria llevará para siempre la identidad del virus de la varicela en todo tu cuerpo. Si el virus de la varicela aparece otra vez, la célula de memoria inmediatamente encenderá la alarma y comenzará una producción inmediata e intensa de defensas del sistema inmunológico. De esta manera, no te enfermarás. Ni siquiera sabrás que estuviste expuesto, porque ahora ya tienes inmunidad. ¿No es eso maravilloso? Inmunidad. Inmunidad significa que tienes protección. Pero el problema con el desarrollo de la inmunidad de esta manera es que primero debes enfermarte como el pequeño Juan antes de sentirte bien. ¿No maravilloso si tuviéramos una fábrica donde podamos reproducir células de memoria? Es decir, el mismo tipo de célula que nuestro sistema inmunológico produce después de padecer una enfermedad, como la varicela o después de recibir una vacuna. ¿No sería maravilloso tener máquinas en esa fábrica de células de memoria y que las pudiéramos consumir para educar y fortalecer nuestros sistemas inmunológicos? Bien, tenemos dicha fábrica, múltiples fábricas, que se encuentran en granjas, y esas máquinas son Bessy la vaca y Enriqueta la gallina. Y debes saber cómo pueden ayudar a protegernos. Las vacas y las gallinas tienen contacto con exactamente las mismas amenazas y microbios que nosotros, y tienen exactamente el mismo tipo de respuesta a esas amenazas. Están expuestas, resuelven cómo luchar contra el enemigo y producen una respuesta inmunológica de la misma manera que nosotros. También memorizan esas amenazas en específicas células de memoria, igual que lo hacemos nosotros. Las vacas transfieren sus células de memoria a sus recién nacidos cuando los alimentan con una leche especial llamada calostro, igual que los humanos. Las gallinas también hacen lo mismo. Depositan células de memoria en la yema de los huevos para que el recién nacido tenga la educación y la fuerza del sistema inmunológico que la madre tuvo cuando lo incubó. Esas células de memoria que las vacas y las gallinas producen tienen la misma función que las células de memoria que los humanos producimos. Reconocen instantáneamente las amenazas y responden de inmediato. Y esas células de memoria se llaman factores de transferencia. Las células de memoria se llaman factores de transferencia. Esos avisos de se busca, esas células de memoria se llaman factores de transferencia. Y hemos aprendido cómo obtener esas células de memoria, esos factores de transferencia. Los obtenemos del calostro y la yema del huevo a través de un proceso especial de filtración. Luego, los ponemos en una cápsula de modo que podamos consumirlos diariamente podemos consumir células de reconocimiento o factores de transferencia para que podamos educar y fortalecer nuestro sistema inmunológico, ese sistema que nos protege. Por lo tanto, ahora no tenemos que pasar por el proceso de aprendizaje cada vez que estamos expuestos a una enfermedad. Nuestro sistema inmunológico tiene la fortaleza y el conocimiento. Tiene la capacidad de responder gracias a los factores de transferencia. Los factores de transferencia o células de memoria que educan a nuestro sistema inmunológico y lo capacitan para responder inmediatamente, pueden reconocer amenazas a través de esas células de memoria que actúan como avisos de se busca. Ahora, si estamos expuestos a una enfermedad, esas células de memoria nos dan la capacidad de responder inmediatamente, de manera intensa y no nos tenemos que enfermar como el pequeño Juan. Y podemos recibir la misma protección como si hubiéramos recibido una vacuna, produciendo factores de transferencia. Factores de transferencia, células de memoria que nos dan la capacidad de responder inmediatamente a las amenazas y tener una vida larga y saludable.